Por más que duermo, esta pesadilla no termina. Ya no sé por qué siento este vacío en mi pecho. Ya no sé quién soy. Mi fan número uno. ¿Dándose por vencido? Vamos, toma mi mano, Jin. ¿Amy? Está bien. ¿Quién eres tú? ¿Nos conocemos? ¿Por qué tu voz me hace? Amy... Jin, no te permitiré olvidar quién eres...